Llega el 50-50 a Almacenes JEP. Gánese un bono por el 50% del valor de su compra. Entre más compras, más opciones de ganar. Aplica condiciones y restricciones. Ahorre para diciembre comprando en el JEP. Sus mejores compras.